Salvatore Adamo Comiso 1 de noviembre de 1943 Es un famoso cantautor italo-belga Tuvo gran éxito comercial durante los años 1960 y 1970 Principalmente en Europa y América Latina Su padre Antonio, un posero, emigró a Bélgica en febrero de 1947 para trabajar en las minas de Marcinelle, Y en junio del mismo año, su esposa Conceta, ama de casa, y su hijo Salvatore se unieron a él en la ciudad de Green antes de trasladarse a Timarps Mons. En 1950, Adamo estuvo postrado en cama durante un año con Manny Hitler. Los padres de Adamo no querían que su hijo fuera minero, por lo que Adamo fue a una escuela católica dirigida por las freres de Écoles Cretines. En 1960, la familia de Antonio Adamo y Concetta tenían siete hijos. Adamo creció en Tenapitz, Mons, donde fue un estudiante dedicado a la escuela y se distinguió en música, las artes en general, desde una edad temprana y llamó la atención con sus capacidades de canto. Al final de la década de 1960, Adamo se casó con Nicole. Su hijo Antonio nació en 1969, mientras que Benjamin y Amelie nacieron en la década de 1980. En la cúspide del estreato de Adamo, su padre murió ahogado el 7 de agosto de 1966. En 1984, Adamo tuvo problemas de corazón que requirieron de una operación de pipas y su retirada temporal pero total del trabajo. Desde 1993 ha sido embajador honorario de la UNICEF de Bélgica y como tal ha visitado países como Vietnam, Líbano, Bosnia, Kosovo y Afganistán, entre otros. En 2001 Adamo fue nombrado caballero por Alberto II, rey de las belgas. En 2004, los problemas de salud de Adamo lo obligaron a cancelar una gira programada, pero desde 2007 ha vuelto a hacer giras. Recientemente se ha presentado Espino, Portugal y Bucarest, Rumania, en diciembre de 2011. En Hispanoamérica, canciones como Cae la Nieve, Tu Nombre, Un Mechón de Su Cabello, La Noche, La noche, Mi Manos en Tu Cintura, Ella, es mi vida, y otras se convirtieron en clásicos de la época. En Japón, la traducción de Cae la nieve en lengua nipona, convirtió en un estándar navideño y pieza favorita en bares de karaoke. Desde un comienzo, su trabajo se ha comparado con el de Charles Aznavour, y en finales de los años 60 fue el artista que más discos vendía en el mundo entero después de los virus Hasta el día de hoy sigue grabando y vendiendo discos El número de canciones escritas por Salvatore Adamo Supiera fácilmente los 500 ejemplares En el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar En los años 1982, 2004 y 2012 Ganando antorchas y gaviotas de plata Gracias por tu visita al canal Vuelve pronto